Chicos, bienvenidos de vuelta. Con la llegada de la nueva temporada 4 de Fortnite, estamos descubriendo nuevos secretos ocultos que Epic Games está haciendo llegar a la isla del juego. En el día de hoy les estaremos mostrando todos esos secretos e incluso novedades sobre la nueva gruta. ¿Quieren saber eso y más? Estará todo en este video, hermanos, así que no se pierdan nada de todo el video. Bien, yeah. a ver, es sencillo, os propongo lo siguiente, si la Neox Army es capaz de llegar a 10.000 personas apoyando el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite, estaremos regalando hasta 10 pases de batalla en Fortnite para la próxima temporada. Y si además logramos llegar a los 400.000 suscriptores, estaremos regalando 10.000 pavos en Fortnite. Tan solo deben estar suscritos con la campanita activada. Deja, dejar un buen like en el video para participar. Y no se olviden de comentar cuál es su parte favorita del video y les daré corazón, cracks. Empecemos con este misterioso video. Ok. Con la llegada de la última actualización en Fortnite, vimos la llegada de este nuevo personaje a Fortnite, Dio. Parece que Dio también forma parte de este tipo de evento nuevo que se ha formado sobre la nave espacial en Fortnite. Ahora ya sabemos que Dio estará formando parte de algún tipo de nuevo evento. Recordemos que en Fortnite a día de hoy ya tenemos archivos secretos de la nave espacial que regresa a la isla de Fortnite de nuevo Estaremos averiguando si ya ha logrado aterrizar Y es que hemos logrado ver un gran secreto en la comunidad que nos ha mostrado algo realmente asombroso Recordemos el tráiler de la temporada X de Fortnite Ya sabéis a qué temporada me refiero, a la temporada 10 Justo cuando estábamos en el espacio cruzando múltiples universos y ítems raros de Fortnite que serían encontrados próximamente en la nueva isla. Bien pues, los jugadores han encontrado un secreto real en este tráiler que tan solo duró 5 segundos y nadie lógicamente se dio cuenta de ello. Los jugadores vieron algo realmente loco. ...mirar justo... ...en la esquina izquierda... ...la nave de Dio... ...en el tráiler de la temporada 10 del capítulo 1... ...de eso... ...hace ya tres temporadas... tres temporadas... ...eso hemos tardado... ...en descubrirla... ...en nuestra isla de Fortnite... ...eso significa... ...que ha habido gente viéndonos... ...desde el principio... ...esta nueva etapa del juego... ...y la historia que esconde detrás... Pronto será revelada. Esta es la nueva ubicación en donde la nave de Dio parece que hará aterrizarla. Sabemos definitivamente que la nave espacial estará llegando a nuestro juego demasiado pronto. Los jugadores han logrado ver esto en el modo repetición, por lo que definitivamente esta pista indica la nueva llegada de la nave espacial a la isla. ¿Podría tratarse de algún tipo de nuevo evento cinemático en las próximas semanas? ¿Quién sabe? ¿Ustedes, Neox Army, qué opinan acerca de esto? ¿Algunos jugadores creen que incluso podemos completar algunos desafíos con esta nave o formaremos propiamente parte del nuevo evento que está por llegar con la nave de Siona y Dio. Epic Games, te hemos pillado, hermano. Ya sabemos que estás tramando algo para la llegada de la nave de Sion a Fortnite. A la Neox Army, no nos vas a sorprender, hermano. E Epic Games, no quiero sorpresas, eh. Vale, ya me han escuchado. Ahora vamos con el misterio de la gruta. Como bien saben, Neox Army, en este canal logramos ver lo que escondía la gruta en su interior en las anteriores actualizaciones gracias a algunas filtraciones. ¡Bien! Hemos logrado averiguar novedades, y un nuevo glitch nos revela lo que existe actualmente dentro de la gruta. Decirme, ¿por qué hemos encontrado estos archivos dentro del juego que nos revelan un nuevo saco de boxeo ser añadido dentro de la gruta? La temporada 4 deberá ser la temporada donde la gruta regrese a nosotros. ¿Y un simple saco de boxeo ha sido añadido dentro? ¿Qué nos estarán queriendo decir? Bien, podría significar que tan solo un personaje será el que se esconda dentro de la nueva gruta que llegará a Fortnite. Ah, Es un saco de boxeo, entonces ¿estará entrenando? ¿Estará entrenando para algún tipo de pelea? ¿O tan solo trata de enseñar sus skills de lucha? Podría ser la guarida del enemigo de Aquaman. Black Manta Pero sabemos que realmente no está teniendo Tanta importancia en la historia del juego Por lo que podría tratarse De Thor O de un Personaje que ya conocemos Todos, Ey, dejadme en los comentarios qué opináis, Midas Logrando hacer el glitch Podemos bajar debajo del agua En la gruta desde aquí podemos ver la superficie y además las grandes puertas metal metálicas que abren y cierran la gruta también se pueden ver perfectamente. Además, algunos jugadores han reportado que se oyen sonidos demasiado extraños al llegar a este lugar. Pensar que actualmente nos encontramos encima de la gruta que todos conocemos, la gruta que nunca se fue que siempre ha estado con nosotros. Muy pronto recibiremos una nueva actualización en el juego, probablemente para la temporada 4, la cual nos revele el gran nuevo cambio de la gruta en Fortnite. ¿Qué creen ustedes que va a estar sucediendo con la gruta? ¿Creen que realmente un nuevo superhéroe se esconderá en este lugar? ¿Quién es el personaje que quiere entrenar en este lugar? ¿Quién se está poniendo mamadísimo? Hermanos, espero que les haya gustado demasiado este nuevo video misterioso de hoy. ¿Quieren saber lo que Apple va a hacer finalmente con Fortnite? Si este vídeo llega a 2000 likes antes de la noche, subiremos otro vídeo, hermanos. Vamos a desbloquearlo. Hermanos, ya saben que siempre estoy aquí para informarles. Fortnite está a punto de mostrarnos las novedades que están por llegar y todos sus nuevos secretos Les recuerdo, si quieren formar parte de la familia, debajo les dejaré el link para los miembros del canal Un saludo y muchas gracias a todos los miembros actuales en la Neox Army En especial a los miembros insuperables como Gregorio... Kira Y soy tu mamá Los grandes dioses de la Neox Army Hermanos, ahora toca despedirnos del video Recuerden suscribirse si todavía no forman parte de la familia Dejen un buen like, eso apoya mucho este tipo de contenido Y si quieren participar en los sorteos Recuerden apoyar con el código Mister de NeoX en la tienda Cracks, nos vemos en el siguiente video ¡Chao!